Ya, yeah. yeah. es el idioma. Desde del otro lado, ya el, la ah. yeah, el idioma. Fritanga de sesos. Ya, ja. fritanga de sesos. Ya, ya, ya. Químicos, químicos y eso. Queso de glúten, agujeros. Hecho humo, ah, ya, yeah, ya. Yeah. Hecho humo, nada más, perdón Bien de chapa, pero levanta el capo. Una noche en yo, ya, ya. vive con ellos, te vendo, me avería, compro paz. Solo pago y dejo la guerra que me trajo. Sobrevivir a la quema cenizas. Chamusco, churras, comenzando crujiente bajo la corteza craneal. Fuego fatuo, ya. Yeah. La noche es un portal. Vivir, sedar, velocidad, frenar el golpe evidente. El consciente se esconde detrás. Visto más de lo que necesita su cuerpo mortal, despierta la compañía. Rueda, rueda y más y más. Inyección letal, fuga cada mañana. Atravesó la puerta, que invita, entrevierta la curiosidad. Una vida más, una menos. amor, respeto, el regalo que perdimos. Lo más valioso, vamos, recuperalo, lo Estás perdido, testigos del error. Soy el motivo de disculpa. Dentro todo camina, pero fuerza y valor. El sender atraviesa la noche. voces espectrales que enloquecen llamando. Fuimos llamados fuertes por Corazón noble, no desiste Lucha, lucha. estás en el bando Que vence, lo sé Pregunto cómo, te quiero en lo malo Solo llámame a deshoras Si suena es el alivio de mi miedo Ser tu solo, sigo el tanteo En lo oscuro, es alegría Aunque suene siniestra La verdad te quiere asustar El mal detrás de la caricia Dame el puño y tiende tu mano Levántame del suelo, cuéntame del hambre Retar los callejeros me detrás Unidos detrás de las obras libres Amo bueno, recompensa, castigo, dirigimos un poco mejor, solo ojos para fuera. Me miro, pierdo débil, admiro el camino de la Zeta, que llega, está en paz. La meta, carne que se pudre muerta y abrir el ojo, la cadena infinita y uno todo, flipo yo. ¿Acaso que buscas en esos dios? Rodeado de flechas, insistir por deporte, mejor por aquí, ¿vale? Come sopa de letras místicas, lo que me pone, plegar, mirar por un instante dentro de otra ya. Yeah. Normalidad sobreestimada, no me solo locura. Consciente golpe de adrenalina y grito de victoria. Ya, yeah. rendido respiro y subida de serenidad. Otro día, otra historia nació del sueño. Soy dime dónde estás.